Hello everybody. Hola a todos. Hun, Hun mm. Mm. Mm. Siente que en el momento presente, tu corazón está vacío. Vacío. Esto es muy valioso. Porque en el interior, de la conciencia y el corazón, está vacío. Y puedes contener todo sin juicios. Ah, no, no hay pelea. Tú puedes aceptarlo todo. Y todo es igual. Llegan bellas flores y todo está bien. Basura okay, aparece, no, no hay problema, te es igual. So en empty. el interior siempre te mantienes vacío, dejas all the come to inside, todos no los fenómenos llegar y no hay problema. es todo tipo de fenómenos, pero siempre te mantienes en el vacío, en el estado puro de conciencia vacía, y luego tendrás infinito espacio en tu vida. Usas el vacío, el estado de conciencia pura, vacío, para jugar con todo tipo de fenómenos. No vas en contra, ni peleas con nada. Con el corazón totalmente abierto, puedes experimentar cualquier cosa de forma azarosa. Tú puedes experimentar cualquier cosa. Pero debido a que tu profundo interior está claro, ese ecuánime, es pacífico, no hay bueno o malo. Así que esto hace posible que tú siempre mantengas un estado armonioso. Te mantienes en un orden armonioso y naturalmente no crearás problemas ni conflictos con el mundo ni con la vida. Y si te apegas a las cosas buenas, crearás fijaciones. Y si te pierdes a ti mismo en las cosas negativas, crearás fijaciones negativas. Solo cuando tú te vuelves vacío, tú podrás aceptarlo todo para crear armonía. En este estado, todos los fenómenos, todos los fenómenos aparecen en la vacuidad, todos los fenómenos son simplemente juegos. Para la no práctica de métodos, no rechaces ningún método. No pienses que este es bueno, el otro es malo. En tu interior estás vacío. Todos los métodos son simplemente métodos, no hay buenos y malos. Toda la humanidad no es buena ni mala. Todos los eventos no, buenos, no los eventos, no son ni unos buenos y otros malos. En tu interior hay amplio, ecuanimidad, amplio. hay vacío. Y puedes ir más allá de lo bueno y lo malo, de lo correcto e incorrecto. Así que puedes aceptarlo todo, pero mantenerte escogiendo. En tu estado de vacío, tú aceptas todo y vas más allá de todo. Y luego tú puedes escoger tú la información. La información que traiga beneficios a la vida y al mundo. Escoges. Puedes escoger el amor universal. Puedes escoger alegría, gratitud. Puedes escoger, pero no quedas fijada en ellas. Tú te mantienes en el estado vacío. Escoges la información para jugar los bellos juegos y crear una bella vida. Very flexible, very de una manera muy flexible infinites. y muy abierta, infinita, la vida es infinita.